la línea dorada, la empresa Ica y la empresa Grupo Carso de Carlos Slim son las que en mayor parte estuvieron a cargo de su construcción, durante el sexenio de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. una línea que desde un inicio se planeó totalmente subterránea y de rodadura neumática, fue cambiada para abaratar costos y se decidió elevada. Tal y como vemos en el video, se cambió la rodadura neumática por ferrea en su construcción, pero ese no fue el problema. Los trenes son de un ancho mayor al convencional que se usa en el metro, así como el largo de cada carro es mayor que el de un carro de tren de línea A. Las curvas en línea 12 son muy cerradas, ya que el trazado se hizo para tren normal de neumáticos. Con trenes forzando los hieles y su sobrepeso de los trenes, es más que seguro que colapsaría esta línea. La incompatibilidad tren, vía, se nota con tan solo escuchar el chirrido en las curvas y los jaloneos en los trenes sobre las curvas. ya se está realizando el peritaje correspondiente de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía de la Ciudad de México. El tren afectado fue el tren de motrices 0807 también apodado tren Ciudad de México. Dicho tren fue trasladado a los talleres del metro de acuerdo a información del metro de la Ciudad de México, muy posiblemente para analizar las cajas negras en los laboratorios del metro y desguardar los carros del accidente. En caso de analizar las cajas negras, sería muy probable que se haga en los laboratorios del metro, que están a un costado del metro Gelatao, tal y como sucedió con las cajas negras del tren Frankie. Cabe destacar que fue justo a un día del aniversario de aquel choque en Oceanía, causado por la intensa lluvia. El tren que veremos a continuación, es el tren que el día de ayer cayó junto con el viaducto elevado donde circulaban y donde perdió sus dos últimos carros. Cámara del C-5 de la Ciudad de México, captó el momento en que colapsa el viaducto elevado y cae con el paso del convoy. Los vídeos que les compartimos ayer, cerca de las 11 de la noche, son de testigos del accidente, que rápidamente se hicieron virales por la magnitud del siniestro. Este incidente ocurrió alrededor de las 10 y media de la noche. El saldo de lesionados fueron 79 personas, entre las que se encuentran menores de edad y adultos de la tercera edad. El número de fallecidos son 24 personas, entre usuarios y automovilistas. Estas son las cifras falsas que da a conocer el gobierno de Claudia. La realidad sin embargo es otra, muchas personas aún no encuentran a sus familiares, ni en hospitales, ni en el forense. En redes sociales, por testimonios de cuerpos de emergencia y por los noticieros, se sabe que son alrededor de 50 personas fallecidas, tras este accidente. El gobierno está ocultando cifras, minimizando el accidente y lo peor es que estos pobres familiares siguen desesperados por encontrar a sus hijos, padres, hermanos, primos, tíos, amigos. Toda la Ciudad de México está cansada del saqueo al metro de la Ciudad de México. Apoyemos a los trabajadores del metro en su paro de labores, para exigir la renuncia de Florencia Serramía Soto, la renuncia de la jefa de gobierno por reducir el presupuesto al metro con su tontería del presidente de plan de austeridad, así como también que den las cifras reales, para que estas personas no sigan con el calvario que están pasando, mientras no encuentran a sus familiares. Esta es la lista más reciente de lesionados, informada por Protección Civil. Metro de la Ciudad de México informa el cierre de línea 12 por el accidente, mientras desde las 5 de la mañana, la red de transporte de pasajeros, RTP, ofrece servicio de apoyo al metro, con costo de 5 pesos. La Secretaría de Movilidad dispuso de la red emergente con 490 unidades para cubrir la línea 12, con unidades de RTP, trolebús y concesionados. Los dos circuitos de RTP, van de Mixco a Catesonco, este circuito con un costo de 5 pesos y de olivos a Tlahuac, con servicio gratuito. Esperemos que se llegue hasta las últimas instancias y paguen los responsables de la mala planeación y construcción de la línea 12 y que no se escuden tras el cargo. Nuestro reconocimiento para la solidaria ciudadanía que se acercó para ayudar en rescates, compartiendo un café, un pan, agua, comida, para todos aquellos que están laborando en la zona. Los mismos ciudadanos exigen, RTP gratuito porque los errores son del gobierno. Exigen justicia por las víctimas, por los lesionados y que se investigue a todos los responsables, no solo a las constructoras.